Y fue un momento donde trabajé mucho para poder, eh, cada día más, ir recuperando mi nivel. Así que, partido tras partido, de a poco, estoy llegando a mi nivel. Eh, bien, bastante bien. Eh, me ayudó bastante hacer ya con el, con el grupo la pretemporada, que era lo que necesitaba. Entonces... Estoy empezando bien este, este año nuevo y espero que, que pueda pronto llegar a, a mi nivel donde ya deseo estar, de poder siempre en cada partido demostrar cosas importantes adentro del campo y por sobre todo siempre ayudar al equipo. Bueno, para llegar a ese nivel donde, donde debo estar, eh, yo creo que eso van a venir automáticamente, eh, ganando minutos y jugando partido tras partido. Y siempre para mí es un placer estar en la Selección, eh, eh, jugar por la Selección es algo único, una sensación muy grande que uno siente representarle a su país. Entonces, estar de vuelta en la Selección, eh, la verdad que estaba muy feliz y espero siempre seguir trabajando para que siempre también pueda estar en la selección. Y bueno, yo creo que eh, no es que estamos muy mal, eh, tal vez esto es, eso se está viendo mucho ahora porque eh, se vino una, dos partidos que no, no pudimos ganar, que fueron dos partidos, derrotas muy muy duro para, para nosotros, para la hinchada también, pero eh, ahora tenemos esta semana para poder entrenar eh, de la mejor manera y que en el próximo partido ya podamos sacar eh, nuevamente un resultado positivo. Y la verdad que la canción que me hicieron es impresionante. En, hasta ahora, cada vez que escucho cantando en la gradería, hasta ahora me, me sorprende por, por las letras de la canción, que eh, no, no me imaginé también de que iba a pasar por este momento. Y la verdad es que estoy eh, muy agradecido con la hinchada por, por el cariño de siempre que, que me demuestran. Porque siempre me demostraron ese cariño desde el primer día que llegué acá, entonces... Eh, siempre estaré agradecido con, con la hinchada por el cariño que, que me transmite siempre. Eh, sí, la verdad que esa es mi segunda pasión, que es la música. Eh, me gusta mucho. Cada vez que me voy de vacaciones a Paraguay, eh, siempre eh, suelo tocar, eh, por ejemplo, los instrumentos hay veces que suelo practicar también. Eh, como te digo, es mi segunda pasión la música, entonces siempre, cada vez que me voy a Paraguay, eh, siempre lo comparto con todos los amigos. La verdad es que hablan muy bien Joseph y Alves, pero con Alves un poquito en portugués. Uh -huh. Y yo creo que él ya tiene ya tuvo experiencia en esto, eh, de hecho que me dolió mucho la lesión de él porque nos tenemos, tenemos una muy buena relación, es, es uno del, de los compañeros también de que eh, me apoyó muchísimo cuando a mí también me pasó lo mismo. Entonces ahora él tiene, tiene todo mi apoyo también, espero que eh, pueda trabajar súper bien y que pueda volver más fuerte. Eh, solo me queda desearle lo mejor en esta etapa para que pueda hacer una buena recuperación. Y de mi parte siempre dar lo mejor. Eh, esto es un equipo, eh, nadie más que el otro. Eh, todos juntos siempre vamos a, a conseguir las cosas y todo, solamente todos juntos vamos a conseguir cosas importantes. Eh, yo no, no, no, no me creo más que nadie, todos somos igual acá y es todo un equipo y tenemos que apoyarnos entre todos, siempre.